el 2018 en adelante eh, ha sido explosivo, la, in explosiva la incorporación de la economía circular, tanto en el ámbito público como privado. El 2018 yo todavía trabajaba en el Ministerio del Medio Ambiente y me tocó ver, ¿no es cierto?, el cambio eh, inmediato de, por ejemplo, la oficina antigua, oficina de residuos, hoy llamarse la oficina de economía circular, ¿cierto? Se empezó ahí mismo a armar la hoja de ruta de economía circular, y eh, hay que pensar que la economía circular, si uno piensa qué es, ¿no es cierto?, la, la economía circular, o qué conforma la economía circular, eh, siempre se habla también de tres patitas, digo yo, como la sustentabilidad, ¿no es cierto?, que se dice, bueno, hay que, para alcanzar la sustentabilidad, eh, tiene que velarse por el bienestar social, económico y ambiental, en la economía circular también tienes tres patitas, y dentro de esas patitas, una que es re regenerar los ecosistemas naturales, otra es eh, diseñar, o di de los productos, por ejemplo, diseñar para que estos se mantengan en el tiempo, el mayor tiempo posible, y ahí está, ¿no es cierto?, el, también tu pregunta, el, ¿Cómo nos vinculamos nosotros, que somos la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje? Y siempre recalco, somos la industria del reciclaje, la, la, el reciclaje a gran, gran escala. O sea, imagínense, no sé, un auto partiéndose por la mitad y ese metal es el que se recicla. O si estamos hablando de residuos orgánicos, piensen en volúmenes de edificios, de, de montañas, de residuos orgánicos de los hoteles, restaurantes y casinos. O sea, no estamos hablando de lo que yo pueda reciclar aquí en mi casa, sino que estamos hablando a gran escala. Y ahí está, nosotros movemos, y recuperamos y gestionamos 5 millones de toneladas de residuos al año. Eso es difícil imaginarlo, pero ahí está nuestro aporte, ¿no es cierto?, también a la economía circular, porque la idea es todos estos materiales, los metales, el vidrio, los residuos orgánicos, los plásticos, etcétera recuperarlos, reciclarlos y mantenerlos en circulación por el mayor tiempo posible, que esa es la lógica detrás de la economía circular. Y esto, eh, la industria del reciclaje lo viene haciendo en Chile hace 40 años, o sea, tengo socios en Lanir que llevan, por ejemplo, rerefinando refinando el aceite de los autos, que uno nunca se imaginaría, el aceite del auto, mismo, cuando tú vas a cambiar el aceite del auto, nunca te preguntas qué hacen con ese aceite del auto, y es altamente contaminante. Y es altamente re-refinable, se puede, en el fondo, si hablamos en simple, limpiar y recuperar ese aceite lubricante usado y transformarlo en un aceite lubricante nuevo, marca chilena, ¿ya? Entonces, eh, ese es parte de nuestro aporte como sector privado que gestionamos, ¿no es cierto? Todos todo estos residuos recuperamos, reciclamos, compostamos, y yo te diría que el sector público, bueno, un tremendo avance, ¿no es cierto?, con la hoja de ruta de economía circular, eh, que se vincula por supuesto con la, con la ley RED, por lo que acabo de decir, con la patita de la R del, del reciclaje o la R de la, de la recuperación, y yo te diría que el sector privado, los productores, eso también aclaro mucho, nosotros estamos aquí al final de la cadena, somos los gestores, los que recuperamos el material, no somos los que producen el material, no somos el que produce la botella de plástico, no somos el que produce, ya no, estamos acá. Y los productores también están, diría yo, bien, y esto a nivel nacional e internacional. O sea, yo diría que hoy ninguna empresa puede dar, hacer la vista gorda, no incorporar en su quehacer eh, temáticas de medio ambiente. Antiguamente se llamaba cierto, responsabilidad social empresarial. Hoy es muy raro que una empresa no esté midiendo algo, por ejemplo, su huella de carbono, su huella de agua, esté reciclando, tenga una política ambiental interna, o esté hablando de circularidad. Creo que son pocos los que han eh, eh, logrado un cambio así, tal teórico, como dice la economía circular, que en el fondo desde que tú diseñas, diseñas pero así para que sea hiper resistente, eh, resistente o no resistente el material, sino que ese producto pueda, cierto, circular por muchos años. Eh, pero sí, todos los, el sector privado ya está de alguna forma incorporándolo, como te digo, en su, en su quehacer, repensar los diseños, o velar porque lo que pone en el mercado pueda ser efectivamente reciclado, como dice la ley, rep o que su producto pueda incorporar un sello que indique que, por ejemplo, es reciclable, o que pueda, de alguna forma, ser reconocido también a nivel internacional porque ha medido, como te decía algo, su huella de producción de, eh, eh, de, de cuánto, cuánto impactó la producción de agua o de CO2, T todos están, yo te diría que es muy raro que hoy por hoy tanto el sector público y privado no tenga esto incorporado, la economía circular o, o, lo que, o la sustentabilidad en su quehacer, es, es, es eh, que estaría muy fuera de, de, de lo que, además que es tanto, el, el, cierto, lo que ya hemos visto por todas partes, tanto el, la crisis ambiental en la que estamos, que no, no puedes hacer la vista gorda, ¿no? nadie hoy por hoy puede hacer la vista gorda.